Sí, en las charlas entre compañeras, eh, todo el tiempo, digamos, en el piquete. Nosotros trabajamos en salud. La salud es un área de cuidado y el cuidado ha sido siempre históricamente relegado a las mujeres. Este, por eso también está tan mal pago, ¿no? La salud, la educación. Nosotras somos en gran proporción mujeres las que estamos al frente de este conflicto bancando cada uno de los piquetes, la primera línea, cuando se nos presenta la, la policía, gendarmería y demás. Eh, y lo que hacemos circular ahí son todos los aprendizajes que, y esto hablo a título personal, ¿no? pero compartiendo el diálogo con varias compañeras, de lo que venimos este, construyendo desde los distintos feminismos. Nosotras queremos... Una sociedad en la que no tengamos, estemos pensando en sobrevivir día a día. Tenemos que sentar las bases de otro modo de organización social. Y acá, en esto pequeño que nos toca, pequeño y ni tan pequeño, porque es gigante, es inmenso lo que estamos haciendo, en la construcción sindical, también es importante que podamos construir desde, esto, desde estos otros lugares. Sancionar cada vez que se nos presenta o se nos intenta colar algún este, mecanismo machista de los que estamos acostumbrados, acostumbradas a, a vivir a diario. Y nosotras, ese desafío que se nos presenta eh, en la lucha, hoy por hoy también, porque es esto: es luchar contra el gobierno, contra la conducción burocrática y contra las cuestiones este, que se cuelan en cada tipo de organización. Sí, es un desafío, es un desafío muy grande eso lo sabemos intentar en lo gremial disputar esos modos de, de, de construcción es un gran desafío pero nosotras tenemos ese desafío a diario en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestra vida entonces es es decisión y posición digamos una posición de vida ¿sí? y tenemos mucho con qué tenemos con qué para seguir avanzando y para seguir construyendo estos otros mecanismos desde un lugar de respeto, de amorosidad, de cuidado. Nos estamos mirando y lo resaltamos todo el tiempo con las compañeras y los compañeros. El nivel de cansancio puede llevar a discusiones, a cualquier cosa que, que, que a uno le genere malestar en un primer día que te lo rebancabas, viste, al día 48 y capaz que, eh, que, que se puede pinchar mal. Y ahí tenemos que estar, mirarnos a los ojos, mirarnos a los ojos, reconocernos, reconocernos, reconocernos como sujetas integrales que somos, con todo lo que esto nos, nos, nos está atravesando, y fortalecernos. Desde el cuidado, desde el abrazo, del estar ahí. Estamos juntas, y esto lo, te lo digo yo, pero me lo dice una compañera de San Martín, me lo manda un, por mensajito una compañera del norte. Y esto es, es tremendo es inmenso, llegar a un piquete que una compañera con lágrimas te diga gracias porque expresas lo que, lo que sentimos muchas acá eh, habla de eso, estamos construyendo otra cosa estamos construyendo otra cosa y no tiene que ver con cuestiones individuales ¿sí? que esto el gobierno en algún punto nos lo marcó como una falta de organización no, no se organizan, no pueden ni definir dos o tres personas para hablar no justamente ahí radica nuestra fortaleza. Porque no estamos buscando ponderar a otro sujeto, sujeta que maneje la voluntad de, de, del conjunto. Acá cada voz de cada compañera y compañero de todos los rincones de la provincia vale. Y lo estamos haciendo al calor mismo de la lucha eh, construyendo esas estas y fortaleciendo esos modos de organización en los que cada Compañero y cada compañera se ha escuchado, se valorice esa palabra, se tenga en cuenta y definamos por el objetivo que tenemos todas de conjunto. Es como que ya desde el Génesis tenés incorporado que esto va para largo, entonces es como que no, no, no tenés un corto plazo en, en la negociación. Exactamente, exactamente. Sabemos que estamos disputando algo mucho más allá, sabemos que esto no es una cuestión salarial, nada más, nada más. No, y aparte en un tema muy delicado como es eh, eh, la hidrofractura, vaca muerta, en donde no hay grieta y la clase política necesita, eh, y mediática necesita generar eso este como nada, un caballito de batalla para cualquier tipo de finanzas en, en términos económicos. De hecho, la única voz que se escuchó a nivel oficial fue la del secretario de Energía que dijo encubiertamente, levanten el piquete. Uh -huh. Sí, sí. Sí, es eso, son los intereses del gobierno, son los intereses de las petroleras, a costas, del hambre y de la enfermedad y de la muerte de la población de Neuquén. Sabíamos que no iba a ser corto esto, que no iba a ser esto como vos decís a corto plazo. Es una lucha inmensa. Yo creo igual que desde el principio no nos imaginamos esto, ¿eh? que íbamos a llegar a esto. Eh... Y eso sí, en algún punto se le debe a estas maniobras Faltas de respuesta, falta de consideración sí. del gobierno Que no se, que quizás tampoco pensaron este, El grado de conflictividad social que podía llegar a manifestar Y sostener toda la población de Neuquén Y es tremendo Y nosotras sabemos que tenemos historia digamos, en la provincia Nuestra lucha hoy se alimenta de las luchas claro. pasadas Digamos, no, no, no, conocemos bien la historia de Neuquén Conocemos bien cómo se conformó el, el partido que gobierna hace más de 60 años. Eh, estamos acá desde muchos nacidos y muchas desde muy pequeñitas. Este, entonces hablamos y vivimos con conocimiento de la historia de lo que ha sucedido acá. Así que... La lucha sigue hoy, día 48, mucho más firme mucho más firme y más fuerte que el primer día, mucho más firme. Sol, te agradecemos el tiempo, la paciencia, nosotros eh, vamos a estar eh, siguiendo todas estas alternativas eh, en, en la medida que podamos eh, con la cuestión del minuto a minuto, porque también se va resolviendo, pero también eh, entendiendo que esto viene para muy largo y sobre todo porque es un conflicto que no empezó hace 40 días, no, por lo menos 10 años esto tiene. Ya. Este, así que va a ser eh, muy, muy impactante cómo sigue sumándose historia en, en estos caudales, en, en los términos en los que uno lo define en el día a día, pero bueno, se está este, abriendo de años acá la historia porque imagínense que entra en juego también una nueva manera de representarse eh, en términos sindicales. En la provincia que prácticamente inaugura los piquetes en la década del 90, imagínense ahora también abriendo sus caminos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago.